Y la ha perdido, ojo por detrás tenemos a Rafael Varela con David Ruiz David Ruiz, eh, muy eh, regular en cuanto al ritmo del día de hoy, la verdad eh, Está en una décima posición, ahora décimo tercero Lo va a tener Rafael Varela Lo va a tener de Rafael Varela, van a llegar en paralelo foto finish. Otra foto finish, a ver quién pasa adelante Rafael Varela por el exterior, del interior Para David Ruiz, pasa Rafael Varela Se la sí, lleva ya Rafael ya, ya. Varela por... Milésimas de segundo. Vaya final de carrera, Salo. Vaya final de carrera. Vaya que hemos final. Eh, Falta proyectos por pasar, pero Santi, eh, hemos tenido casi tres fotos. Fin